Nunca será un olvido total, nunca será un dolor eliminado Nunca será un hoy me arrepiento, ese es mi sentimiento y no miento Es así, las cosas son como son y aunque uno quisiera, no se sé cambia La vida viene, a veces de frente Y cuando menos lo esperas, se pone enfrente De todas maneras los dos sabemos Que nos hemos dado amor cuando pudimos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 Hoy solo podemos esperar la buena suerte Que todo nos vaya mejor a cada uno Que el camino de piedra se vuelva hierba Que no se olvide nada ni nada se pierda Casi siempre el pasado nunca se marcha Sigue viviendo en ti, siguiendo su marcha Si las cosas me hicieron con buenas formas, respetemos al recuerdo, es buena norma.